Solo un titter más, sí. más, más, un muñeco sin más, solo un títeré. Solo un titter más, un muñeco sin más, solo un títeré. Para moverme necesito que ven. Las manos y pies